Cuando los profesores se van a protesta y a huelga, que se pierde clase, son los pobres. Iniciando el año escolar, independientemente a la justeza de los reclamos, no estoy de acuerdo. Que siempre he dicho que el, el, el sindicato de los profesores tiene que adecuar su método de lucha a una hora que no se pierda clase. Que los estudiantes, en un sistema educativo que estamos en los últimos lugares del mundo, donde los estudiantes, ustedes han visto todas las evaluaciones que se han hecho de estudiantes y profesores, de estudiantes y profesores, quedamos en los últimos lugares en matemática, en lengua española, en ciencias sociales, en naturales y en otras materias, quedamos los últimos lugares. Entonces es un crimen, independientemente a la justeza de los reclamos, que iniciando esta semana el año escolar, ya hoy jueves, se perdió el día de clase y se prevé que se van a perder otro día de clase. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que me perdonen mis amigos profesores y los dirigentes, yo no estoy, igual que cuando los médicos se van a huelga en esos hospitales, independientemente a la justeza de su reclamo. Yo siempre digo que hay que ser cuidadoso, porque entonces imagina un pobre que eh, eh, el único sitio que tiene de ir es un hospital público, independientemente de las condiciones. Pero por lo menos, ese es el paño de lágrimas, de pobre el hospital. Entonces que un médico se lanza a una huelga, porque esos son servicios estratégicos de un país. Esos son servicios, eh, eh, el, el, la salud, la educación, el servicio eléctrico. Son servicios estratégicos que hay que ser muy cuidadosos y muy prudentes. No sin quitarle razón a los pedimentos y sin sacar de responsabilidad a los diferentes gobiernos que hemos tenido. Porque en todos los gobiernos ha sido el mismo CAN. En todos los gobiernos. Pero ustedes vieron que hubo un tribunal de Barahona que cuando le pusieron el problema de la huelga de maestro que se produjo en Barahona y que los estudiantes estaban perdiendo días tras días de clase, los padres, viendo la situación de deterioro del sistema de salud, sometieron una instancia ante un tribunal en Barahona, que luego esa instancia fue al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional... En una sentencia histórica, determinó que no, que hay momentos en que la huelga no puede estar por encima de, de la enseñanza. Entonces, eso independientemente a la justeza, pero es el, el método. Usted no puede coger porque su lucha sea justa. y entonces, ¿Por qué le importa a un gobierno que un estudiante dure un año sin recibir clase. Es el estudiante, el padre de familia, que ve la esperanza en ese niño de hacerse profesional para ellos superarse. Pero todas esas lagunas, y mira qué coincidencia, las grandes lagunas se ven en, en el sistema educativo público, porque a nivel privado, independientemente de que en los últimos tiempos, porque han mejorado los salarios, del sector educativo público, mucho, porque me contan a mí con dueños de colegios que me han dicho a mí que se le van cada rato los profesores, porque en el sector público pagan 10 veces mejor. Pero sin embargo, cuando usted ve que esos colegios envían, como es por ejemplo el Colegio Continental, que ha participado en más de 10 olimpiadas, o quedan en primer lugar, o quedan en el país entero y fuera del país. Oigan esto, porque me conta que el ingeniero Andrés Pinal Propietario de ese colegio Tiene profesores de Cuba de, de Haití, de Jamaica Y de otros países ¿Tú querías algo mi Ah Entonces este, Debo decir Que yo quiero hacer una exhortación De buena fe a los profesores Hay métodos de lucha Que en un momento dado no son justos y que hay que poner por encima de todo el bienestar de los estudiantes pobres. Que ellos puedan tener el pan de la enseñanza. que ellos, Independientemente a la justeza de los reclamos de los profesores. Que yo no me opongo. Pero no podemos cargar el dado a los estudiantes. Que sean los que se perjudiquen. En un sistema que todo el mundo lo ha cuestionado. Porque no ha tenido avance en términos pedagógicos. Señores, usted le hace una evaluación a profesores y estudiantes. Porque que, eh, yo he visto que los profesores que pueblo, yo no estoy diciendo que tengan razón el gobierno. Yo no estoy diciendo, pero yo le voy a decir lo siguiente a ustedes. Porque ha habido alarma de que, que muchos aspirantes a profesores se quemaron en el concurso de oposición. Yo conté una vez, y lo he dicho varias veces aquí, una carta de un profesor de un, de, de un liceo, del liceo Juan Pablo Duarte del Tiruelillo, que yo le conté. Como 20 falta ortográfica, Este que está aquí. Entonces, si usted en un texto se le cuentan 20 faltas ortográficas, usted no está a esto para dar clases. Vamos a estar claros en eso. He puesto un ejemplo en inúmeras ocasiones. Que una vez, mi querida amiga fina de Pimentel, ya terminándose el programa de ese día, eh, yo, eh, alguien llamó y metió un tema. Y me dijo, Fila: no se vaya sin decir eso. En Japón, oigan esto, en Japón cuando un ciudadano vive al lado de un profesor, lo felicitan. Ajo, tú eres un privilegiado que vive cerca de un profesor. ¿Saben por qué? Porque en Japón son profesores lo más inteligente que tiene ese país, igual que los otros países. Pero se pone el ejemplo de Japón Felicitan ¿Sabe lo que dicen en América Latina y en República Dominicana Cuando usted es profesor? Se burla y le dice Eje, te metiste a profesor porque no diste para abogado Porque mientras ya Son la inteligencia de esos países que son, Porque no puede ser todo el mundo profesor Todo el mundo no tiene las condiciones para ser profesor Para enseñar Para, para tener esa vocación de enseñanza No todo el mundo Entonces, claro está tengo que decir una cosa, como digo una, digo la otra. Los profesores en esos países son los mejores pagos. Porque es enseñar el futuro de un país, los futuros estadistas, los futuros eh, médicos que van a salvar vidas, los futuros ingenieros que van a construir, que van a inventar cosas. Entonces, aquí cualquier profesor, señores, perdónenme, pero eso así. Buena tarde. Ah. Sí. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Mira, Omar, respecto a, a los profesores, no compares tu Japón con este país, porque este país... Es no, yo no lo estoy comparando, política. yo estoy Espérame. haciendo, yo no lo estoy comparando. Pero déjate decir, para que... Me... Este país vive de amiguitos y de enganche, y enganchan a todo el mundo, y... pero allá no, allá van a ti a nombrar por tu capacidad. Claro, ¿Entiendes? claro. tiene claro. que pasar por una escuela prof... muy oficial, para ver si tú es tu, es tu capacidad que te emplea a ti. Pero aquí hay ve aquí, aquí emplean la brutalidad. Tú oye, porque es amisquismo y la política, desde que la política se metió en, la, en las escuelas, mira lo que está pasando. Las lagunas que están ahí día de hoy. Cuídate mucho. Gracias, mi amor. Mira, aquí me dice David Díaz, relacionador público del ayuntamiento, un gran amigo y hermano, un gran periodista. Que los domingos no hay loto. Solo los miércoles y los sábados. Bueno, yo, cuidado si este hombre está más de la mente, porque... <ríe> cuidado si este hombre... Bueno, don David, gracias. Los domingos no hay otro. Yo no domino mucho eso, señores, eso de juego. Yo, no... yo sí es verdad que de eso no sé nada. Aquí me pusieron otro mensaje, a ver. Eso se busca en internet. Vamos a ver esta llamada. Buenas tardes. Buenas. Mai, diario, ¿cómo dice? ¿Qué, qué dice? Que no dice, que, que no, que no hay más que son 10 números de 20, pero que se lo tiran diario todos los días ah, bueno, y, y, y, y esos que tiran de quimbo, eso es por Leisa ah, se fue bueno, yo, realmente, a mí me da pena con ese hombre ese hombre anda medio mal de la cabeza eh, eh, eh, yo, no, no sé ni qué decir, Buenas tardes. Buena. Buena, tarde Omar. Sí, buena, un placer. Omar, eso es, eso es el quino de Leisa que él jugó. según él Sí. Es el quino de Leisa que, que de 20 números, si uno le da 10, uno se saca 25 millones de pesos. Ah, pero él dice que se sacó pero 25. No, él dice que se sacó pero 25. Ese, pero Omar, sí. ese hombre, como que yo no le veo como que está bien de la cabeza, ¿no? Porque esa, esa compañía paga, esa gente paga. Eso digo yo, esa compañía paga. Pero él. Gracias, gracias a usted. Qué barbaridad. Buena tarde, por aquí. Buena. Que los metan al hospital psiquiátrico. Oye, lo que dice usted, que, que lo metan al hospital psiquiátrico. <risa> eh, bueno, señor, entonces. Pero. Volviendo al caso de los maestros. Ese hombre está como madre de la cabeza, ¿verdad? Yo, yo, yo no sé, pero él dice que se sacó 25 millones. Y, y, y anda con una cosa ahí que tiene los números. Buenas tardes. Sí, eh, miren, entonces, volviendo a lo de los maestros. Yo quiero pedirle, por favor, porque yo sí sé. Eh, cuando se pierde un día de clase, cuando se pierde una semana... Que aquí ha habido temporada, lo mismo que la Universidad Autónoma, que tengo que decir, porque uno no puede ser mezquino. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la rectoría de la doctora Emma Polanco, igualmente que el centro universitario gua de aquí, de, de, de San Francisco de Macorís, bajo la dirección de, del amigo Miguel Medina, ha mejorado mucho. y... y, y aunque. Aquí todavía hay algunas cosas. Mira, aquí se perdieron en, en el semestre pasado pocas clases, pocos días de clase. Pero debo decirle que todavía se dan mucha vagabundería, especialmente aquí en San Francisco de Macorís. Yo tengo un hijo que estudia y cada rato se perdían días de clases porque el profesor no iba. Eso lo vieron estos ojos. A mí no me lo contó nadie. Mi propio hijo que estudia agrimensura, y cuando iba a la universidad, pero entonces, póngase a pensar esto, usted se imagina un estudiante de Cotuí, un estudiante de Salcedo, y que cuando venga aquí que el profesor no apareció, la irresponsabilidad, pero en la universidad nordestana y en una universidad privada no lo hacen eso. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, buena un placer. No, es para decirte que se te acabó el tiempo ya No, no se me ha acabado porque me dieron 10 minutos más porque hubo problemas técnicos Buenas tardes Buena. Sí, buenas, de las Guaranas Ah, sí, adelante hermano es de la Sí Que ese te, eh, inmediatamente lo pasa por la máquina la máquina le dice de una vez, si tiene o no tiene Le dice felicidades de una vez Ajá la máquina De la misma máquina La misma máquina, ah, pero mira qué buen dato tú has dado Sí, holandito, dicho, vente, ¡Ah! ¡Qué bien! No chau, no <ríe> qué bien. <ríe> <ríe> bueno, miren, entonces, pero la gente... No, pero... Ese señor... Caramba, ¿y qué le habrá pasado entonces? ¿Qué está creyendo que se sacó... Eh, que se sacó 25 millones. Y que vayan ese hombre cuando salió de aquí. Lo asalten y que para quitarle ese, ese, ese premio. Oiga, eso, eso es una cosa terrible. Ojalá... Eh, se aclare eso porque no creo que una institución como esa en un país como este se va a prestar de que ha a una persona que se haya sacado el otro, o sea yo creo que no buena tarde buena Sí, buena que pasó con ese señor? Tú sabes que hay mucha gente que está relajando la calle. Cuando viene la de los dioses y jugadores, se le dijo: Mira, te sacaste de ti esta con un río en ese. Ve a la televisión, ve allí que te lo sacaste y te viejo hasta borrarte ya de la mente. Está moviendo con el Sí, puede, puede ser eso que ella dice, sí. Puede ser eso. Entonces, finalmente, eh, debo decirle que a los profesores. Ojalá la conciencia esté por encima. Bueno, pero esto está en acción. Buenas tardes. Oye, ma, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un placer. Oye, ma. aló Sí, te escucho. Aló. Oye, si meten el papel a la máquina. Ya, ese, ese que metió el papel a la máquina, tiene que pagarle porque ya, el, ya eso de la máquina y cobró. Entonces, que a él? Ay Dios santo Ay Dios santo ¿Tú te imaginas que ese hombre se haya sacado 25 millones y que sea otro que lo cobre? Bueno, es un caso realmente Penoso Pero finalmente lo que yo quiero es que los profesores Hagan un acto de conciencia Y que piensen en esos estudiantes Pobres Y que la universidad El amigo Miguel Medina Ponga en cintura a esos profesores que por un quítame una paja y porque le dio la santa gana no van a la universidad. Y cobran. Porque en la Nordestania en una universidad y en la puca Pucamaema ni decirlo. Y en un IBE, ni pensarlo. Dice que, que un profesor, don Pedro Enrique Ureña, dice que, que, que va ahí cuando le dé la gana. No, lo hacen en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque esa universidad todavía tiene que corregir muchas cosas porque todavía ahí hay muchas cosas que son anormales que hay que corregir. Vamos a estar claros, es la universidad del pueblo, pero amor no quita conocimiento. Estos son temas que mañana eh, lo vamos a seguir tratando, porque definitivamente el año escolar no debe empezar perdiéndose clases. Señores, gracias por haber compartido con nosotros y nos vemos mañana. Feliz resto de la noche.